Ya es que voy a y coceré con cuen mí. Va a pitu, se ya que es ama Se pegata, manaca, voy a cocer de Va a eguir pan yande yarando, voy caer ese quepe. Ey, se ve pues ahí pero va a eguir. Ni que me acaba ahí. Y te la vida de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la Se aromá me cuide, aman no, ama, a mano, voy A tu utaku y mi ser llere, se te Por lo que y ay, hay, se me